Bienvenidos a todos. Voy a empezar la grabación ahorita. Si no quiere estar en la cámara por toda la eternidad, le pedimos que um, mantenga la cámara prendida. Les pedimos que la mantengan prendida por ahorita para que podamos saludar a todos. Voy a empezar ahora la grabación. Y quiero nomás dar la bienvenida a todos a nuestra plática de... Uh, con un café. Le, invita, le invitamos a prender la cámara y dar un gran saludo. Da gusto de ver tantos rostros. Gracias por unirse hoy día. Estamos muy emocionados de presentar la plática de hoy. Van a ver algunas, alguna información muy interesante. Entonces vamos ahora a mostrar las diapositivas para cualquier persona que no ha participado en uno de nuestros eventos. Yo soy Nicole Young y tenemos a mi colega, hola a todos, Nicole un gusto de verles a todos. Y también por nuestra miembro, nuestra colega, Estela Larman, que está proveyendo la interpretación simultánea y nos da muchísimo gusto tener. Health, Heather Thompson del Health Improvement Partnership, como Liz Cowley y Daniel Escobar de United Y ellos van a dar una explicación y demostración de que ahora se va a aprender en vivo. Y otra vez, para cualquier persona que se está uniendo ahorita, que no oyó la explicación anteriormente, le, le pedimos que mantenga su micrófono silenciado hasta que haya un momento para preguntas y respuestas. Pero sí le animamos a que tenga la cámara prendida, si se siente cómodo. Tenemos interpretación en español ya. Todos tienen que seleccionar un, un canal de idioma, inglés o español. Y eso se hace en encontrar el icono del globo. Si está usando la aplicación de escritorio de Zoom, seleccione inglés o español. Si está escuchando en inglés, no necesita seleccionar, silenciar el, eh, seleccionar el audio original, pero en español sí debe de hacer clic en la barra azul que dice silenciar el audio original. Y le animamos a, re, a nombrarse en la lista de participantes, eso nos ayuda a saber ¿Cuántas personas tenemos participando en los diferentes canales de idioma? Sobre todo cuando se trata de las preguntas y respuestas, estamos listos con la interpretación. Encuentren su nombre en la lista de participantes. Pongan su ratón sobre su nombre hasta que vean el botón que dice More. Haga clic en ello y van a ver un cuadro que dice Renombrarse, NG para inglés, SP para español o BIL para bilingüe. Y sí, está escuchando usted en los canales. Bien. Entonces, Nicole y yo somos las consultoras principales y facilitadoras de esto que se llama CORE. Es el, las inversiones del colectivo de resultados basados en la evidencia. Empezó como un modelo de financiamiento, financiamiento del condado y la ciudad de Santa Cruz para los um, servicios básicos para nuestra comunidad. Y en los años desde entonces ha evolucionado a uh, un movimiento de salud y bienestar en el condado de, de Santa Cruz que responde a las necesidades de la comunidad y realmente nuestro trabajo ha sido impulsado por tantos comentarios, um, tantos aportes de gob los gobiernos locales, filantropistas, miembros comunitarios y todo ese comentario ha resultado en estas declaraciones de misión y visión que ven aquí en la diapositiva con la equidad en el centro. Y cuando hablamos de uh, la salud y bienestar equitativa, uh, crear, se trata de crear condiciones por toda la vida en el condado para experimentar estas ocho, a estos ocho aspectos del bienestar: educación por toda la vida, la seguridad económica, prosperidad familiar, conexiones comunitarias, ambientes saludables, comunidad segura y justa, y vivienda y alojamiento. Cuando pensamos en lo que se trata, crear estas condiciones por medio de programas, prácticas, políticas, Sabiendo cuáles recursos hay disponibles y poder conectar a las gentes a los recursos correctos en el momento correcto, es de lo que se trata. Y en CORE creemos en usar las fortalezas que ya existen en la comunidad, tenemos muchas de ellas en nuestra comunidad, las organizaciones que proveen servicios y los directorios existentes de recursos y redes como el 211. Uh, patrocinado por United Way y muchos otros que realmente queremos ver cómo podemos um, aumentarlos y usar otros recursos, la tecnología y todas estas habilidades y relaciones para cerrar las brechas. Esa es una de las cosas que vamos a, a aprender hoy día. y La plática de CORE de hoy es una de las cosas que ofrecemos. Cuando trabajamos en el Instituto de Core para la Innovación y el Impacto, es un concepto relativamente nuevo que ha surgido de nuestro trabajo en Core y es la oportunidad de crear conocimiento compartido, trabajar juntos para crear esas condiciones para la salud y el bienestar por medio de los programas, las prácticas y las políticas. Van a oír más sobre el Instituto de CORE a medida que continuemos nuestro trabajo aquí en CORE y nos da muchísimo gusto que estén con nosotros hoy día. Bien, entonces voy a darle la palabra ahora a Heather Thompson y ella va a presentar a nuestros oradores. Buenos días Santa Cruz, me llamo Heather Thompson y yo trabajo en Health Improvement Partnership del condado de Santa Cruz. Se me contrató el día 16 de noviembre y tengo el placer de ayudar a nuestra comunidad uh, y ayudar a United y con el tema de la equidad y la inclusión, quiero reconocer que febrero, aquí estamos, febrero 2021, es el mes de historia uh, negra. Y esto ha, ha, comenzó en 1976 y el presidente lo ha designado como el mes oficial de historia negra. Y ese es un hecho para empezar. Quiero reconocer y los uh, recursos comunitarios existentes como United Way 2.1.1 y este programa ha existido ya por bastante tiempo y le ayuda a los residentes de Santa Cruz de fácilmente conectarse con una gran variedad de servicios sociales. Y uh, felicitamos a todo el personal del 2.11 y esta plataforma de United es algo que también uh, comparte, um, quiero distinguir en qué manera son diferentes el 211. Es para el público, los residentes y Unite Us realmente se trata conectando el trabajo de los proveedores de servicio y permitirles uh, y se puedan comunicar de los dos sentidos un sistema de remisiones en grupo, yo quiero pensar del ser humano en esa diapositiva que mostró Nico y si usted comprende los servicios de apoyo y poder tener personas que ayudan a mejorar. Todos estos servicios están, los tendrá usted a la mano que en esta plataforma. Y también quiero reconocer el trabajo de la cirujana general de Edinburgh Harris. Aquí en Santa Cruz recibimos una beca de ACEs Aware. Y los as, las ACEs no son nuestro des, destino, las experiencias adversas de la niñez. Creemos que esta tecnología nos permitirá a tener una gama mucho más robusta de servicios para conectarnos, para, para aumentar los servicios y aumentar la resiliencia y tener un impacto positivo en los resultados de salud para todos. Me encanta United porque incluye a todos. Nos encantaría que usted se uniera. Y otro hecho, antes de darle la palabra, para el final de 2021, el 80% de California va a usar esta plataforma, pensar de todos los servicios desde el hasta Riverside, y todos los tendrá a la mano, para a los que les encanta el apoyo de uh, tecnología. Uh, a veces no tenemos la infraestructura tecnológica y eso no es ningún problema, porque tenemos apoyo TECO cada día, tienen live chat, tienen servicio al cliente por teléfono y esto demuestra el calibre de este programa. Entonces, sin más que decir, me quiero eh, presentar a Liz Kelly de UNITUS. Gracias, Heather. Heather es la mejor uh, mujer para promover que he visto. Lo agradezco muchísimo. Me llamo Liz Cowley. Soy la gerente de involucramiento uh, comunitario. Y antes de compartir mi pantalla y empezamos con la presentación y la demostración, quiero uh, presentar a mi colega también, David. Buenos días a todos. Me llamo David Escobar, estoy en el, en el Empire por San Bernardino y, y me da mucho gusto estar presentando aquí con Liz, con ustedes y otra vez con les gracias. Entonces, como dijo Heather, Us está aquí en California y está aquí para siempre para apoyar sus comunidades. Por mí siempre me gusta empezar con esta diapositiva cuando pensamos de la importancia de conectar los factores sociales, económicos y de salud. Se trata mucho más de los factores sociales y económicos que los clínicos. Sí estamos diciendo y nuestras experiencias nos dicen que el apoyo que estamos recibiendo de la comunidad, el acceso a comida saludable, el código postal donde vivimos, van a tener determinantes específicos de salud y UNITUS está aquí para apoyar sus plataformas de tecnología para que podamos servir mejor a la comunidad. Un poquito sobre UNITUS, de dónde venimos. Entonces fuimos fundados hace como ocho años de los, por los, los veteranos regresando del servicio militar necesitaban cómo tener acceso a servicios y se notó que los veteranos estaban teniendo este problema en general. Entonces se creó esta plataforma tecnológica, se estableció. Encontramos que al expandir más allá de la comunidad veterana había toda una población de personas en todo el país que necesitaban este apoyo. Aquí en California, ten, hemos estado haciendo algunas cosas muy espléndidas durante este último año. Como mencionó Heather, vamos a cubrir el 80% del estado para fines de 2021. No me sorprendería si, si cuando llegamos al 2022 que va a seguir expandiendo el mapa. Entonces, mientras que somos una red estatal, tenemos una iniciativa lo, local y, y un enfoque local, local. Como dijo David, él está en el Info, Inland Empire, en el sur de California, yo cubro el norte de California y estamos aquí para aprender sobre lo que está pasando en la comunidad y apoyar las iniciativas que están apoyando a la comunidad y como ustedes um, pueden hacer que su coordinación de cuidados sea la más eficiente. Lo que ven aquí, algunas cosas que quiero señalar, como ustedes pueden ver, nos enfocamos en una plataforma unificada. También queremos, um, con, queremos mantener um, observación de la demográfica. Ustedes van a tener acceso a métricos que le van a ayudar a su propia organización. La oportunidad de recibir las analíticas actuales y poder conectarse con otro proveedor y, y dar el servicio que ellos necesiten sin tener que llamarles. Es toda parte del servicio. Como ustedes pueden ver, tenemos asociaciones con Kaiser Permanente y, otro, y con Shio y con HIP. Heather y el equipo de ella nos están apoyando muchísimo con las conexiones en la comunidad. Estamos apoyando el esfuerzo comunitario. Nuestros socios comunitarios como HIP y otros identifican cómo esto se va a desarrollar. Nicole nos pidió que viniéramos a compartir esto con todos ustedes. A Todos ustedes son campeones comunitarios que nos ayudan a nuestro equipo a aprender qué es lo que necesitan para ser exitosos y ser uh, socios de esta red, utilizando la plataforma de, para tener coordinación de cuidado eficiente y eficaz. Quiero tomar una pausa después de compartir esta diapositiva. ¿Cuál es el costo? ¿Y quién está fundando esta oportunidad? United Us eh, está muy orgullosa de compartir que, aparte de nuestros patrocinadores como Shio y nuestros socios estatales, clínicas <coughs> como los centros de salud calificados federales, semejantemente nuestros departamentos del condado, como los sistemas de universitarios y los gobiernos estatales, eh, digo, de municipales, tienen hasta 25 licencias. Ellos están diciendo, queremos poner esta plataforma primero, queremos bajar las barreras al acceso que necesitan nuestros clientes. y por eso queremos asegurar de que esto sea gratis para nuestros participantes. Hay los costos adicionales que incluyen todos nuestros servicios, cualquier integración, los datos y las analíticas que son más allá de lo que se ofrece en la plataforma gratis, y también tenemos una variedad de ellos. Entonces, déjenme tomar una pequeña pausa, a ver si hay alguna pregunta o comentario. no nomás quería preguntar, no sé si todos notaron que puse el enlace a la versión español de esta diapositiva. En, um, a medida que están escuchando, puede ver, um, había una pregunta que si se iba si sí, las uh, diapositivas disponibles en inglés también alguna pregunta inquietud a veces um, dice estoy curiosa en cuanto a pensar delimitar a los proveedores de los condados delimitar los proveedores del condado y de ciudades si sí, es una gran pregunta ¿Puede compartir un poquito más sobre qué es lo que le preocupa a usted en cuanto de esto? O quizá, sí, cómo no. Yo soy Jack Yarnell de la Salud Mental de Niños y me suena como una cosa fantástica que viene para nuestro condado. Y para las, los condados uh, tengan, digo, las clínicas tengan uh, acceso ilimitado para las personas que reciben medical y 25 licencias. Ustedes saben cuánto a... Yo puedo decir que tenemos como 50 personas en nuestra división. Yo sé que... Yo sé que al condado le, fan, le faltan fondos ahorita, pero yo no sé si podríamos tener igualdad con los otros proveedores. Porque los condados, el condado tiene tantos programa, programas que potencialmente pudieran beneficiar a las personas. Gracias por, uh, por decir eso. Siempre uh, estamos muy dispuestos a tener conversaciones individuales con los departamentos del condado y aprender sobre lo que ellos necesiten. Y ahí es donde yo le pediría a mis socios... Um, para ayudarme con esto. No tengo una respuesta perfecta para usted ahorita, pero me encantaría continuar la conversación con usted y hablar un poquito más sobre, para comprender mejor cuáles son sus necesidades y cómo lo podemos hacer funcionar. Pero gracias por mencionarlo. Una cosa más ah, que queremos señalar a la comunidad. Aprendimos ayer del director de ah, redes en United que aparte de las 25 licencias para el, la oficina del condado de educación, también hay la oportunidad para uh, 25 licencias por cada distrito escolar. Así que esa fue una gran información que quería compartir. Gracias por compartir eso, Heather. Y son 25 hasta 75 por departamento, como usted uh, compartió. Su departamento, Meg, son 50 personas tendríamos que, sí, yo creí, yo, yo creí que usted dijo 25 por todo el condado, pero es 25 por cada división hasta 75, sí. Y como sabemos, la mayoría de los condados son mucho más grandes que 75 usuarios. Cuando estamos hablando de los distritos escolares en sí, no estamos diciendo 25 para todos los distritos, sino para cada distrito. Y, y también hay que pensar sobre los trabajadores sociales y personas que trabajan uh, con clientes en los distritos escolares. ¿Hay alguna otra pregunta? Tenemos una pregunta de Cristina. Aparte de los distritos escolares, ¿las instituciones universitar universitarias pudieron participar en la red? Es buena pregunta. ¿Tocante las universidades como los colegios comunitarios o universidades locales? Sí, sí, sí, semejantemente hasta 25 licencias por universidad o por colegio comunitario. Más, hay, más que eso, habría que tener una conversación adicional con nuestro equipo. Ok, vamos a hablar un poquito más sobre la plataforma. El visual, el, la gráfica que están viendo ahorita es un ejemplo en li, lineal. Vamos a poder explorarlo un poquito más, pero esto demuestra qué tan extenso que uh, puede ser la plataforma de United. Con, como usted puede ver, una remisión puede venir de cualquiera de estos puntos por, un, por parte de un doctor a una organización comunitaria o cualquiera de los a, asociados en la red a una organización. Y en ese punto la organización acepta la remisión, el caso se resuelta, resuelve y a, el círculo le uh, manda el resultado. Lo, lo que ven aquí es una red con varias, varios puntos de entrada y la capacidad que los proveedores tengan uh, información sobre el sendero de sus clientes. Es un, algo, una gráfica muy simplificada, pero nada más quería darle una vista y podemos hablar un poquito más sobre el acceso a los controles. Cuando estamos pensando de la importancia de proteger lo, la información individual a nivel de clientes, así como la información de la organización, United toma muy en serio esto. Tenemos um, procedimientos regulatorios de cumplimiento anualmente. Tenemos todo un equipo legal y de cumplimiento que se asegura que estemos operando la plataforma correctamente y dentro de HIPAA, de cumplimiento con HIPAA y también como 42RFC.2. Estamos tratando con una gran gama de reglamentos asegurando que las organizaciones puedan participar en la plataforma y también para asegurar que cuando los clientes participan, tienen que dar su consentimiento informado. Entonces, eso quiere decir que el cliente dice, sí, confirmo que se permite compartir mi información en la red. Es simplemente dando permiso que se comparta esa información. Y si esto se hace de varias veces, varias maneras, como usted ve, y después lo tomamos un paso más allá, con una identificación dentro de la organización, quién tiene cuál rol y quién, a, quién tiene acceso a cuál programa. Y aquí es donde las cosas se ponen un poquito más difícil cuando uno lo ve uh, verbalmente. Pero si uno tiene uh, cinco programas y 15 usuarios, usted debería de identificar quién tiene acceso a cuál programa. Y si usted dice, solo quiero que mi, ger mi gerente o mi supervisor tenga acceso y no otros usuarios generales en la plataforma. Semejantemente, los dos tenemos uh, permisos de ver los programas y también identificando que hay proveedores clínicos y no clínicos apoyando a un cliente a la misma vez y que el proveedor clínico puede que esté proveyendo un servicio que... Um, el proveedor no clínico no debe tener acceso a ello. Entonces, estamos asegurando que los servicios um, mentales, conductuales, legales, de, estén pro, uh, protegidos como el estado de, de uh, SIDA o de estado legal específico, con, y así como sobrevivientes de la violencia doméstica, asegurar de que esa información se mantenga confidencial y cada organización tiene que ver uh, decidir cómo quiere que se uh, la información de su uh, organización. Y déjeme tomar una pausa y a ver si hay alguna pregunta o algún comentario sobre esto. O oh, David uh, ¿Le gustaría agregar algo en cuanto a la seguridad y las protecciones? Yo diría que a veces recibimos preguntas tocante a la información sensible. Muchas de nuestras organizaciones que son organizaciones comunitarias, a lo mejor no necesitan o requieren hay acuerdos de confidencialidad y a veces eso es algo que de, definitivamente debemos destacar con algunos de nuestros grupos sensibles e, e individuos que deberían, que caen dentro de la red de servicio social, sea un asilo para mujeres o una clínica de SIDA. Uh, y debemos de especificar lo que eso quiere decir, opuesto a los otros tipos de servicios que tenemos dentro de la plataforma. Gracias por añadir eso. ¿Alguna otra idea o comentario? Bien. Esto es nomás una diapositiva, las dos próximas, sobre la respuesta al COVID-19. También hablando sobre la equidad en la plataforma. Entonces, este es un gran ejemplo de cómo nuestra plataforma pudo pro, uh, producir datos uh, sobre el COVID-19 dentro de nuestra red específica en North Carolina. Y como usted puede ver aquí, no solo estamos identificando, expuestos expuesto a COVID-19, pero también podemos utilizar estos datos para identificar, identificar cuáles servicios esos individuos están específicamente pidiendo y después dividirlo por demográficos, raza, edad, aún uh, códigos postales para ver cuánto se ha uh, desparramado el COVID en un en una, uh, condado. Vi una pregunta recién, a ver si la pueda contestar, ¿qué tipo de protección de información tiene la plataforma para los ciudadanos que están preocupados sobre compartir su dato debido a su estado migratorio? Excelente pregunta. Solo hay tres puntos de datos necesarios, primer nombre, apellido y fecha de nacimiento. Más allá de eso, como domicilio, código postal, información democrática no incluida en la plataforma, entonces eso puede asegurar más protección para el cliente. Y también cuando estamos empezando de uh, la información general, la mayoría de las organizaciones a lo mínimo están buscando primer nombre, apellido y la fecha de nacimiento para crear el perfil del cliente y producir una remisión. Eso le contesta a la pregunta que Sí, gracias. Entonces aquí es quiero tomar una pa pausa y hacer una pregunta al grupo y aprender más sobre cómo las de Santa Cruz, organizaciones de Santa Cruz, um, piensan de la equidad. Lo que compartí anteriormente sobre el COVID-19, estamos pensando muy cuidadosamente cómo, uh, sobre nuestro rol y el ente de equidad. Como ustedes pueden ver, tenemos una variedad de maneras en que participamos en la equidad en una comunidad. ¿Cuáles iniciativas estratégicas tienen ustedes en vista este año? ¿O cuáles acciones están tomando dentro de su propia organización con un lente más fuerte de equidad? Y no, no espero que lo tenga, no tenga memorizado su plan estratégico para el 2021. ¿Alguien quiere compartir? Quisiera un comentario. Estamos, estamos trabajando para no enfocarnos tanto en lo blanco, en uh, la salud mental para los niños. ¿Algo más? ¿Yo puedo compartir algo? Es David Brody con Primeros Cinco de Santa Cruz. Además quería compartir algún trabajo que estamos colaborativamente con salud pública, a uh, toda un, una gama de, um, las, muchas personas ya saben esto por medio de los webinarios de CORE. Como mencionó Heather, tenemos la beca de ACEs Aware para enfocarnos en la prevención de las in, experiencias adversas de la niñez y hemos realmente, expandido ese trabajo con un grupo que se llama el Centro de Resiliencia Comunitaria para enfocarnos en lo que son las, los ambientes de uh, experiencias adversas y el, con el enfoque en el racismo, y la discriminación, cómo podemos centrar nuestro trabajo de equidad y el trabajo que estamos haciendo en la comunidad para prevenirlo. Gracias por compartir, David. Y veo que Susan, estamos trabajando para asegurar la equidad en la distribución de vacuna en nuestra respuesta a COVID-19, que bueno, esto está pasando en muchas comunidades y también en mis conversaciones con Santa Cruz para cambiar las estructuras de poder, para ser auténticamente inclusivos. Es una gran frase, queremos mencionar, podemos, queremos poder decir que le puede ayudar con uh, la equidad para identificar las, los, las demográficas específicas, tener acceso a servicio, comprender a cuáles servicios están reaccionando y reuniéndose cuando está empezando, empezando pensando del COVID-19 o los incendios forestales. Y parece que toda California está afectada por los incendios forestales y el desalojamiento de ciertas poblaciones Generalmente son las mismas comunidades afectadas por desastres naturales ya, y si por ser, tener que mudarse, uh, se sabe identificar las necesidades que ellos tienen y poder responder a ellos como una comunidad con estos números y datos es muy útil. Voy a ahora mostrar la plataforma. Nicole, es este un buen momento para preguntarle a usted. Tengo control usted de la grabación. para las preguntas que están compartiendo su pantalla. ¿Cómo, ¿Qué les parece la, la plataforma? Veo unos aplausos. Ah, ¡Qué fantástico! Gracias. No más para hacerles saber a todos que HIF junto con Whole Person Care Muchas, muchas comunidades se están reuniendo con ejecutivos y su liderazgo y teniendo conversaciones sobre las necesidades y si hay cualquier brecha en cuanto a subvención, cómo podemos llenarlas rápidamente. Hemos tenido mucha conversación con uh, la división nueva de HSD, el doctor Robert Ratner. Nomás quiero hacerles saber que estamos siendo muy conscientes sobre esto este inicio y va a haber muchas cosas buenas que van a ocurrir. Gracias. Gracias. Ana. Sí, lo último que quiero decir es que estoy aquí para uh, hablar. Me encantaría tener una organización, conversación con su organización. Primero llene el formulario de registro. Uh, vamos a tener uh, reuniones cada dos semanas y anime a sus clientes a venir. Podemos, el email de Heather está en, la, en el chat. Vamos a pasar otra vez a nuestra clausura, Nicole tiene algunos detalles para cubrir. Vamos a hacer eso. Como puse en el chat, después de que David hizo el comentario sobre ACES Aware, el Centro para Resiliencia Comunitaria, el día jueves de la semana que entra a mediodía. Tenemos una sesión que es parte de una serie, pero no tiene que haber asistido a la, las primeras para unirse. Esta diapositiva y en el chat también tiene la información sobre cómo inscribirse para ese evento. Y si usted se interesa en temas de uh, equidad y la niñez temprana y so, en nuestros sectores, esto es algo una gran manera de explorar esto con otras personas en nuestro condado les animamos a inscribirse y también nos encantaría tener sus respuestas sobre esta plática con un café y para poder uh, informar las próximas y realmente prestamos mucha atención a sus comentarios y sus uh, Sugerencias en cuanto al contenido de las prácticas con un café, como la interpretación bilingüe o cualquier cosa. Por favor, haga clic en estos enlaces que Nicole está poniendo en el chat para que usted pueda darnos ese comentario. Y si usted preferiría hablar con nosotras individualmente, aquí están nuestros emails individuales en cuanto a la presentación. Veo que hay mucho interés y mucha emoción en cuanto a cómo esto puede apoyar a otras redes de remisión. Quiero agradecerles de otra vez por la interpretación increíble en vivo. Gracias a todos ustedes por unirse. Quédense en comunicación. Sí, vamos a quedarnos por un momento, unos momentos más si tienen alguna otra pregunta. Gracias a todos.